Soy Esto identificar en Soy Manuel. Soy de Huatinge, me gusta la escuela. Los Pablo VI estoy multidiajada, dos días. Me no, no escuela. María, esta, esta es mi escuela. Soy Nacho, mucho de la escuela. Me llamo Natalia, vengo a esta escuela. Soy Sergio y esta es mi escuela. No recuerdo, son iguales. Pero en esta escuela no hay ninguna. Lo que le identifica es que los sí. profesores no tienen mucha paciencia. Acá te enseña quintas, hacemos quintas, sembramos, vendemos. Tenemos diferentes grupos: está el nivel inicial, el, el nivel primario, el ciclo básico y el ciclo de especialización. Tenemos talleres: te enseña a Kibi, te enseña a leer, te enseña a aprender cómo se hace el pasadillo. Hacemos las facturas. Kibir, Kibir, Kibir. Tartulia, me gusta estudiar matemática, ciencia. Me gusta pintar, dibujar, escribir las reglas en la carpeta. Además, se deja de decir que los requisitos son fabulosos. Me gusta compartir, me gusta el esquero, me gusta escuchar de música. Son es lo que nos identifica por ser una escuela especial. Alguien necesita reforzar el aprendizaje, leer, escribir. Bueno, esta es la escuela indicada, podría decir. ¿Qué hacen lo que identifica a la escuela Pablo César?